Bienvenidos a Marihuana Television News. En este programa nos vamos a la Castello Cannabis Cup desde donde repasamos un poco el panorama que se nos presenta tras las elecciones a la vez que probaremos las mejores muestras de la provincia. En Top Cultivo veremos técnicas de cultivo para las autoflorecientes y en Tetsangrow nos enfrentaremos al final de la floración de la Green Poison. ¿Conseguiremos nuestro reto? ¡Empezamos! Tras la segunda pasada por las urnas, esta vez para elegir los gobiernos locales y las políticas europeas, solo nos cabe esperar la constitución del nuevo gobierno de España y pedirle al Partido Socialista que empiece derogando con carácter de urgencia la Ley de Seguridad Ciudadana y que a la vez se ponga a trabajar hacia una regulación integral del cannabis. Las calles ya se lo han pedido el pasado 11 de mayo, lo expresamos miles de personas en la Gran Vía Madrileña. Bueno, yo creo que el nuevo gobierno debería ver lo que pasa en las fiestas en su sede, y simplemente normalizarlo. Lo que deberían hacer es ver lo que pasa en la calle, ver que es algo normal, que no hacemos nada malo, que no se muere nadie por consumir cannabis y que además podemos ser un motor económico y, y podemos aportar desde la reducción de riesgos un consumo moderado, adecuado y, y una manera más sencilla de que vivan las personas que viven de este sector que muchas veces están perseguidas injustamente si, y luego cuando llegas al juicio te dicen que eres inocente, entonces ¿para qué nos están persiguiendo? entonces Pedro, por favor, piénsatelo, regúlalo y, y ocupa a la policía en hacer otras cosas más importantes. Pedrito, el porrito no es delito. De momento continúan las intervenciones policiales y los procesos judiciales. La audiencia de Palma ha absuelto a los miembros de la junta directiva de un club en UB por una intervención de 125 plantas que sufrieron en 2015. La sentencia absolutoria se basa en que los acusados creían que actuaban conforme a la ley, ya que los hechos se produjeron antes de que el Tribunal Supremo rechazara la doctrina del consumo compartido. O sea, aunque los compañeros de UB han tenido suerte, seguimos con la inseguridad jurídica y con el bloqueo judicial solo queda cambiar la ley así se desprende del libro autocultivo y uso de cannabis en españa que acaba de publicar el observatorio europeo de cultivo y consumo de cannabis es un libro que viene a plantear un poco la propuesta de regulación que tiene el observatorio y sobre esa propuesta de regulación lo primero que me gustaría poner en valor es que es una propuesta muy concreta que está basada sobre todo en doctrina científica en escuchar a los usuarios y que establece en, sobre todo en el aspecto de cantidades, cantidades muy concretas que al individuo le podrían facilitar mucho la vida, sobre todo en la actual situación de inseguridad jurídica y indefensión en la que nos encontramos, porque gracias a ese, a ese proyecto de regulación ayudaría a que cualquier persona supiera cuánto puede llevar, cuánto puede tener en casa, cuánto puede cultivar. La perspectiva debería ser favorable, sobre todo también por el cambio de paradigma que ha habido, eh, lo que ha dicho ya la OMS de que el cannabis debe clasificarse de otro modo y... Y bueno, la perspectiva ya, de, decimos, ya prácticamente está todo lo que hace falta, menos, el, menos que el paso que quien lo tiene que dar lo dé, y la, las mayorías para darlo existen, entonces digamos favorable pero caut. Un ejemplo de que con una regulación el sector avanzaría a grandes pasos es el tesón de emprendedores como los de la empresa GEM Trading, quienes han desarrollado en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia la única variedad con cero THC del mercado, una variedad con alto poder medicinal ya que han conseguido bloquear la formación de THC a la vez que han incrementado la acumulación de cannabigerol por encima de un 15%, cuando lo habitual es entre un 0,1 y un 0,5%. Un cannabinoide con un gran potencial que resultaba residual en la planta y que a partir de ahora se podrá extraer masivamente para su producción legal. Ahora vamos a Top Cultivo con técnicas de cultivo para autoflorecientes.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 Si quieres un autofloreciente que tenga un gran crecimiento desmedido y con la que puedas probar algún tipo de técnica, Deimos, de nuestros amigos de Buda Seeds, será la opción correcta. Deimos es una auto floreciente e híbrida de ascendencia principalmente índica, resultado de un trabajo de selección de más de siete generaciones, para conseguir las características de un clásico como la Northern Lines en una planta automática. Con su tamaño grande posee un crecimiento vigoroso tanto a lo alto como a lo ancho. Esto se debe a que en su estabilización se ha primado en la selección de los ejemplares más ramificados. Su estructura ronda un metro de altura y por su porte se convierte en la autofloreciente ideal, tanto para exterior como para interior. De hecho, podrás implementar algunas técnicas de cultivo para autoflorecientes si tienes un poco de maña. Su sabor y aromas son muy clásicos, pero dominancia dulce y penetrante, con matices picantes y toques frutales. En cuanto a su efecto, es una planta devastadora. Sus altos porcentajes de THC y CBD hacen que sea muy contundente. La potencia de Deimos hará palidecer a más de uno.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 ¿Qué pasa, Peña? Estamos aquí en la cuarta Castillo Cannabis Cup y nada, me acaban de decir que comienzan ya las charlas, que son interesantísimas y ya mientras voy a dar un rule por aquí a ver qué se está quemando. Así que nada, enseguida volvemos con los protagonistas. Hasta ahora. Me acabo de encontrar a Miguel. ¿Cómo va, tío? Va, que ya bastante. La verdad Copita, que una, ¿no? El día de festivo, de copa, la cuarta Cannabis Castillo Camp, Pues La verdad que todo, all beautiful, ¿no? Muchos buenos humos, caballitos morados. Muy moraditos, con ese taño que se te ha quedado a ti, vale. eh. Igual que a mí en el corazón, eh. Nos pues visto, enamorado, eh, también. Me he, quedado me he enamorado. qué te iba a preguntar? ¿Las Green Boys son...?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 Con la plaga controlada, vamos a tener que apretar el acelerador si queremos compensar la merma. Para ello, vamos a tirar de algunos recursos que maximizarán nuestra producción, como es el Superboom Compactor, una novedad y uno de los productos estrella de Canaboom. Para completar la tabla de la línea Full Cream y conseguir la máxima potencia de tus plantas, Canaboom ha querido dar un paso más y salir de los abonos convencionales y tras más de un año de sí I +I y pruebas realizadas por testadores, ha conseguido fabricar un producto vanguardista y único en el mercado, Superboom Compactor. Superboom Compactor se utiliza en la quinta, sexta, séptima y octava semana de la floración y maduración, a una dosis de 5 a 10 gramos por 10 litros de agua. Se puede utilizar solo o en conjunto con otros nutrientes de floración. Con Superboom Compactor conseguiremos resultados visibles a partir del segundo riego con más tamaño y con más azúcar, compactas y con un crecimiento increíble de peso. Además, los cogollos ganarán en aroma y aceites esenciales. Porta enzimas, activa y aumenta los procesos enzimáticos de la propia planta, por lo que es una auténtica explosión de beneficios al final de la cosecha. Además, Superboom Compactor puede utilizarse en todo tipo de sustratos, tierra, coco y en algunos sistemas de hidroponía, tanto en cultivos de interior como de exterior. Para completar la dieta enriquecida de nuestras Green Poison y apretar el turbo en esta fase final de la floración, vamos a recurrir también a una de las características más interesantes de la tecnología de LED de nuestro sistema Octopus UV-17. Durante las diferentes fases del cultivo, el Octopus UV-17 nos ha permitido un gran abanico de opciones de configuración dentro del espectro de luz visible, pero además nos ofrece la posibilidad de trabajar con luz infrarroja. La luz roja y la infrarroja son fundamentales para la floración y el metabolismo de las plantas. En la naturaleza se da con mayor medida al amanecer y al atardecer. Además, también predomina en el otoño. Actúa como indicador de inicio o de fin de ciclo para las plantas, por lo que mediante su uso se puede estimular el metabolismo de las plantas durante la floración, obteniendo mejores resultados. Hemos quemado todas las naves y las Green Potions de Swiss Seeds enfrentan la recta final de la floración a todo gas. La evolución de las Green Poison de Swiss Seeds es apreciable día a día. Su aspecto es formidable y sus frutos empiezan a alcanzar un volumen y peso óptimo. Los cogollos centrales se muestran como grandes porras, bien compactas y rodeadas de sus cogollos satélite. Los aromas inundan la sala de cultivo y los pistilos decaen maduros mientras los tricomas empiezan a tornarse de color transparente a blanquecino, señal de que empiezan a alcanzar su madurez y, por tanto, nuestro indicador de que se acerca el momento de la cosecha. Llegó el momento de la verdad. ¿Seremos capaces de conseguir nuestro reto? Pues os habíamos dicho que estaríamos con los protagonistas y estamos con Diego de <risa> la organización. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo ha ido esta copa, tío? Pues bueno, esta copa, a pesar del día que ha estado un poco raro, pues ha ido muy bien, como podéis ver. Oh. La asistencia está bastante bien. Y la participación también, tanto patrocinadores como en participantes en la Copa, está muy bien. Y a nivel de muestras, ¿cómo lo has visto este año? Bueno, pues el nivel ha estado bastante alto, como, como los años anteriores. La verdad es que no nos podemos quejar en cuanto a nivel. Eh, además, el público después lo corrobora, porque este año hemos dado ahí un kit con las muestras y tal, y el público nos ha corroborado que tanto las extracciones como la flor este son mal. un buen nivel. Sí, sí, sí. sí. sí. Doy fe de ello. Y bueno, tío, a ver, estamos ya en el periodo de elecciones, ¿no? Sí. Pues, ¿qué le dirías tú al nuevo gobierno que entra en cuanto al cannabis? Bueno, pues yo le diría que, que deje de mirar hacia otro lado con lo que es una evidencia, ¿no? Que somos un montón de consumidores, que, que incluso ellos mismos conocen a algún consumidor seguro y que realmente el trabajo ya lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Lo que tienen que hacer es reconocerlo. ...darnos visibilidad y ponernos en el lado... ...de la gente normal y trabajadora... ...que es lo único que somos nosotros... Bueno. ...y ya está, eso es lo que le diría, que es fabil, ¿eh? Pues nada, chavales... ...yo me quedo aquí con Diego, ...con el kit de juez... ...y vamos a probar algunas cosillas... buscando para entregaros esto. Hostia de puta es esto? madre, esto es el, el Cannabis Friendly, vuestra identificación para el Cannabis Friendly. ¿El cannabis friendly? Es la identificación de que vuestra empresa colabora con el activismo canábico, ver, para ponerlo ahí en la tienda o donde vosotros queráis. ¿Y, y qué hay que hacer para colaborar? Si alguien quiere conseguir la pegatina. Pues eh, hacer una donación de mínimo 100 euros a la cuenta de la FAC, de la CONFAC, y bueno, y. ...y ver un poco, eh, entrar un poco en sinergia con nosotros, ¿no?... ...nos enviamos unos correos informativos de qué hacemos durante el año... ...las actividades que hacemos... Eh, ...sobre la marcha mundial también, que el año que viene va a ser mejor que esta... ...y, y bueno, y luego estamos pensando también en, en que las, las empresas... ...o las personas que colaboren con nosotros tengan algún tipo de servicio... O, o, ...o preventas con alguna empresa o equipos de abogados, cosas así... O sea, o sea que, que puede ser para empresas, grow, uh -huh. personas físicas, cualquiera puede. Asociaciones parte. y un bar del uh -huh. barrio también. Tenemos un barrio de la, un bar de lavapiés que también uh -huh. tiene el cannabis friendly, o sea que no hace falta que seas una empresa canábica. Uh -huh. O sea, cualquier empresa de que esté pues, a, a, a favor, ¿no? buen pro de los derechos y los usuarios del cannabis cualquiera puede colaborar y formar parte de este proyecto esta Eso iniciativa. es tío. y con esto yo entiendo que irá pues, a, a programar pues eso manifestaciones más multitudinarias si cabe verdad, eso ¿verdad? Es. y luego también toda la incidencia política que Exacto. estamos haciendo porque yo creo que esta legislatura con el PSOE y con Podemos vamos a poder avanzar pero si no somos capaces de influenciar y tenemos capacidad de ir con ellos hablarles y al final los transportes los viajes las estancias cuestan que sientan, la presión, sí. que sientan la presión y para eso hace falta pues eso, que la gente colabore en este tipo de iniciativas y pueda haber por lo y menos ese, ese apoyo. Pues, Vaya ¿vale, chicos, ya sabéis, a formar a parte del proyecto, eh, ¿eh? A colaborar con la CONFAC. Hemos encontrado a Mark, uno de los jueces de la Copa. ¿Qué tal, tío? Pues mira, aquí en una de las mejores copas del país, tío. Esto mola, esta Copa. ¿Te han molado las muestras? ¿En nivel sí, cómo lo has visto? Sí, este año mejor que el año pasado. O sea, un número bien, pero una calidad en la muestra es increíble. ¿Y la has visto finito todo? Hombre, ha habido algún rosin ahí que lo parte y reparte. Sí, sí. Y algún hachís también muy blanquito. El doctor Milton Flores, médico psiquiatra y director del Instituto Tiagrama, ha entrado en un ayuno indefinido el pasado 22 de mayo para apoyar un recurso de revisión que actualmente se tramita en la Corte Suprema de Chile, para que sea revertida la condena que sufrió en 2013 por el cultivo de cannabis para uso personal. Desde aquí le enviamos ánimos al doctor Milton Flores. También le mandamos ánimos a nuestro compañero y colaborador colombiano José Miguel Quintana, el PLON, quien va a tener que pasar un año en una prisión de Ecuador tras ser detenido cuando viajaba con su medicina con la intención de entrevistar a José Mujica en Uruguay. Ante situaciones como estas es normal que cada año acudamos más personas a la marcha mundial de la marihuana. En Paraguay Mamá Cultiva repartió plantines. Según la Fundación Daya, 80.000 personas desfilaron en Santiago de Chile. En Buenos Aires la respuesta también fue masiva. Y la comunidad canábica colombiana tampoco quedó atrás. Nuestros colaboradores de Radio Bogotá 420 y de Canal Día nos envían estas imágenes desde Bogotá. <risa> Las felicitaciones por estar haciendo parte de esta popular, de esta actividad política denominada Marcha de la Marihuana Bogotá 2019. A mí me gusta María, me gusta de noche, me gusta de día. Ella no me causa agonía. A si mí me gusta la hierba, pues soy un guerrero. Llevo la hierba, represento desde cero. Pues soy un caleño donde la mata se ve. Desde el patio hasta la terraza. Señor policía, un un baré. Para que usted vea, desde usted Tengo represento en este día con el perdón. Desde el Hospital Clínic de Barcelona están realizando un estudio para ver los efectos del cannabis. Si eres mayor de edad y fumas o has fumado en los últimos 12 meses, puedes participar de forma anónima. Solo tendrás que contestar un breve formulario sobre tus consumos y tu salud y podrás entrar en el sorteo de un vale de 138 euros. El día 31 de mayo, muy buen día 31 de mayo, porque dice ya empieza junio... Pero todavía es mayo, pero hace calor, pero no sé qué. En todo el meollo, Palacio de la Prensa, Fernando Moraño, Dani Boy, Chico Requena. Y yo que voy a estar explicando pues, mis cositas, mis cositas. Mm... La marihuana hace el mundo mejor, por un uso responsable. eso ¿Ha quedado serio eso? Sí, ¿no? Luego la gente se pone hasta el culo de birra y aquí no ha pasado nada. tope, pero verdad, sí. Pero la culpa es de los fumetas, de los fumetas. Los fumeta. Eva, cabezas... Chicos Requena, Fernando Moraño, Dani Boy Rivera. Menudas risas con el THC, todo humor canábico. El 31 de mayo en el Palacio de Prensa de Madrid. Mucha, mucha mierda, chicos. Si estás al otro lado del charco, puedes encontrar a nuestros amigos de Delicious Seeds que se han ido de gira americana y celebrar con ellos su décimo aniversario. El 1 de enero en la Continental Cup, en Miami. Y el 8 y el 9 de junio en la High Times Cannabis Cup de Clio. We'll be right El 31 de mayo y el 1 de junio en Medellín y el 4 de junio en Popoyán se van a celebrar el seminario de endomedicina, cannabis y terapias complementarias. Colombia 2019. Hola, soy Cristina Sánchez, profesora de Bioquímica en la Universidad Complutense y estaré participando en el seminario de endomedicina del 31 de mayo al 4 de junio en distintas ciudades de Colombia. Os animamos a participar y esperamos que disfrutéis de nuestra presencia allí. Muchas gracias. Y para encaminar bien el verano y las vacaciones llega la Fresh Cup Zaragoza el 22 de junio y los días 29 y 30 la Copa Farallones en Cali, un espacio para compartir, disfrutar y premiar las mejores flores de Colombia. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Para seguir informados os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine con el número 181. No te pierdas tampoco el cultivador, la prensa canábica gratuita, ah, y recuerda visitar cáñamo.net y la revista Cáñamo, que este mes publica su número 158, con regalito y lo último de la cultura canábica, y la marihuana.com con toda la información de actualidad. Como siempre, sed felices, ya está pronto. Que si los fumetas unos colgados, que si los fumetas se quedan pillados. Que si los fumetas no son serios, que si si los fumetas, ¿cómo que si los fumetas? A ver ahora porque fumo hierba, soy fumeta, pero pero ¿qué me estás contando? Que soy autónoma, a ver cuántos de los que no fuman son autónomos. ¿Eh? ¿Tú sabes lo que es llevar un, un, un trimestre para adelante? Y las declaraciones y las cosas, y las llamadas por hacer. O sea, que siendo autónomo, entre las llamadas que tienes que hacer, las llamadas que no contestas, pero que no es que no conteste porque eres un fumeta, es que no contestas porque estás haciendo otra cosa. Que, que los mails, bueno, bueno, los mails, bueno, los mails. O sea, es que si no fumara, yo no podría llevar todo eso para adelante. Y luego, además, eh, eh, vamos a romper el estigma, ¿sabes? O sea, basta ya de que la gente que fuma es que cambian de tema todo el rato. Que si el, los precios de los alquileres, no sé, no, el otro día me hizo una pizza buenísima. hizo una masa de avena, porque soy así como modernita. pero Porque mi amiga Mónica tiene un, se ha comprado un perro, bueno, se ha comprado uno de protectora de animales, porque ella tiene clarísimo que de, de protectora de animales. Y entonces está encantada con el perro, pero el perro le comió unas medias. Y el otro día ella me acompañó a comprar unas medias y por eso, bueno... Ma... ¿Qué estaba diciendo?